Está es la fila del merchandising acá para 101. Vemos que la fila no es tan terrible para nada, pero en el día esto estuvo muy lleno, parece. Pero ahora está más piola. Bueno, porque también la temperatura está súper baja, así que yo creo que también se debe a eso. Aquí podemos ver las cosas que están agotadas en soldado. Podemos ver que son muchas cosas que ya no, no quedan. Ya, les voy a contar, loco, que me la corrí toda weón porque caché que estaban entrando, entonces tuve que correr así como muy rápido Pasaron mi ticket, tuve que mostrar mi carnet, o sea, mi carnet coreano y ahí te pasan el ticket de la página de Interpark Es la primera vez que en un concierto me siento solamente rodeado de mujeres weón es pico porque no hay ningún otro hombre Igual tengo súper, súper buena ubicación y buen puesto así que yo creo que voy a ver muy, muy bien este concierto Aquí vimos a Yehun, ¡uh! Y así es como la gente hace la fila y entra finalmente al recinto Así es como lo vamos a hacer nosotros también, obviamente Super bacán. El escenario era, bueno como van a ver en el video, el escenario era solamente en el centro Entonces todos los fans estaban en la orilla La técnica del concierto estaba muy bonita también Ellos también se comportaron súper, súper bien con los fans Para el lado de nosotros, eh, fueron B.C. porque estaba justo al lado de la pasarela o sea, Saludé a Daniel, Songwoo, Jisung, Dewi Dewi me saludó, B.C. onda, bueno, Dewi es muy bacán Y yo lo pasé súper bien, súper, súper bien Bueno, eh, cantaron las cancio algunas canciones de Produce, como Never por ejemplo Y bueno, así yo prendí caleta porque bueno yo los conocí a ellos en Produce 101 y ahora que ya son banda one obviamente los lo sigo apoyando porque bueno son súper bacanes muy bacán el concierto es un concierto hecho especialmente para los fans así que weón, bueno, súper bien súper bacán lo pasé increíble nada que decir hola eh, voy acá en un auto camino a la BT21, dependiendo del número que te toque a ti, es el horario en que tú puedes ir a la tienda y comprar los productos, son 10 productos máximo por persona bueno, esta tienda BT21 se caracteriza porque eh, los diseños de los personajes hechos por los mismos miembros de BTS entonces como que súper eh, interesante y súper como mono, en el fondo puedes tener productos como hechos por ellos mismos, entonces es como muy bacán Pero yo creo que me voy a comprar el cojín gigante de Cookie. me voy a comprar el, el llavero para el bolso, creo que también voy a comprar algo de Chimi, que es el de jimmy Quizás de Tata El de J-Hope es precioso, weón Acá hay una vitrina Que es la que ha aparecido en harta foto Están demasiado acá las chaquetas, weón Onda A mí la que me dejó grave fue esta Así, me encantó caleta Esta mitad Nos dijo que fuéramos ¡Weón! ¡Me cago en la puta! Oh. ¡Conche tu madre! Oh. Weón, les voy a mostrar Loco Aquí están los peluches Que ya saqué millones, weón Te juro que... La weá ya me pesa demasiado. Y aquí le voy a mostrar el último producto. Ahí vemos la nata que está buscando una polera y ahí.. Acá están las figuritas. Weón, están preciosa, weón, de verdad. Ah, con tu esta weón, es demasiado bacán. Ya, aquí hay una pieza especial donde están los pósters eh, firmados por ellos. Y aquí están los goods. Esta weá de chimista pero precioso weón. Koya RJ, yo soy lindo RJ. Aquí está Mang, aquí está Chucky, Ahí está Cookie y aquí está Tata. Ya, yeah. ahora nos vamos por fin, vamos a salir y. y eso. Campanita, bueno, voy a hacer el unboxing de este peluche. De esta almohada peluche de Cookie. Oh, weón, es suavecito, me cago. Me cago en la puta. Weón. Y amo que una oreja sea más grande que la otra, de verdad que sí. Ahorita. Por detrás. Ah, atrás está esta, esta winchita aquí. O sea, esta como etiqueta. Estoy grabando. Hoy deberían hacerle sonido. Ya hay <laughs> que sanar ese. Oh, la wea bella, la wea linda, weón. No, no puede ser, de verdad que no Oye, no, de verdad Esto lo voy a andar, pero trayendo, pato ¿Y qué baja? ¿Ah? ¿Y qué baja? Ah, la idea del color, la idea del color, ah mm, mm, mm. ¿Kawaii? No kawaii ¿Kawaii? No kawaii ¿Kawaii? No kawaii ¿A ver qué tanta tawa? ¿Ah? A ver ¿Te voy con el choro caso? ¿Ah? Hola, ya llegamos acá, estamos en el Super Show 7 Al fin, al fin, al fin En nuestro día. ya tengo mi lightstick nuevo ¡Tarán! Tengo mi lightstick, Soy muy feliz porque tengo mi lightstick ¡Ay, miren, la Yuseli! Bien. Oye, ¿ya qué llegaste? Ah, qué llegaste? Sí. Espérate, ahora sí. Pensar que estuvimos acá en el 2014 para el Super Show y mira cómo avanza el tiempo, weón. Y ahora Super Show 7. No, sí. De verdad, eh, esta cosa de Super Junior es como una adicción que no se para nunca. Pero es una adicción buena, sana, entretenida. Vemos que la popularidad de Super Junior sigue siendo gigante. Porque está todo agotado con Chetubares. Ah, y yo quería comprar, pero yo tengo mil likes. que es lo importante. Y una niña nos regaló este banner de dónde? que es de una fan que se llama Olija. Y ahora que les voy a mostrar un poco los goods aquí en la dichina. Oye, pero muy, muy hermoso. IPhone, man, iPhone, uh -huh. Oye, pumbatización, oye, señor Gonzalo noix ¿qué está mirando a Woods del Super Show 7? ¿Por qué será? Ay, ¿por qué será? Hola guachito. Oye, ¿te gusta el K-pop? Ahorita Superman es súper bueno merchandising. Me gusta que esta cuestión es una super buena idea. Me gusta Caleta. Acaba de llegar Rio Walk y está a unos metros de nosotros. 안돼요 여러분 저희 슈퍼쇼 세븐은 7세 공연인거에요 안돼요 <웃음> Y weón, bueno, pero que Super Junior sigue weón, con el mismo energía el siempre y luego amando a su son, de verdad weón, la que si sí, onda. Va, ah, es otra wea, de verdad estoy muy agradecido a esta banda weón por hacer tan feliz mi vida, de verdad que sí weón.